Todo el que ha seguido su régimen de vacunación no tiene problema. Pero en este caso ya pasó. dado? Ya. O sea, ahora lo que hay que resolver y el gobierno tiene, por lo tanto, ahora que venir y ver de qué manera podemos colaborar con esos productores pequeños. Yo quiero decirlo. En el código que tenemos, un productor pequeño es hasta 10.000 pollos. Porque hay productores que tienen 30 mil, 40 mil, 50 mil pollos Que ya no se cualifican como productor pequeño. Entonces, hasta 10 mil pollos De alguna manera va a buscar la fórmula De apoyarlo Y lo vamos a apoyar Yo vine aquí donde se vino donde estoy a decirles, lo vamos a apoyar Gracias, señor Pero tiene que saber Que en este país, es un país muy especial Porque Cada día alguien dice una cifra diferente Ambioli. Primero eran mil pollos, después 150.000, ahora son mil. ayer dijo alguien 3 millones, alguien dijo no, 20 millones, alguien dijo no. Ambiori dice 30% por ciento de la producción. de. Bueno, pero yo quisiera ver si mi hermano Ambiori hizo una encuesta, hizo una estadística con un, una prueba censal, o sea una cosa científica, porque no es lo que yo diga, es las cosas son los hechos. En principio creemos en la gente, ¿verdad? ¿no? Pero después que tú crees en la gente, tú tienes que chequear a la gente también. Porque si tú dices, el gobierno va a apoyar, originalmente eran 10, entonces el gobierno va a apoyar, aparecen mil, porque todo el mundo quiere el apoyo, ¿y por qué no? Si el gobierno va puede apoyar, ¿por qué no? Pues para eso estamos, para apoyar a la gente. Ahora, muchas de esta gente tienen deuda con los bancos. Algunos de ellos, la mayoría de ellos con banco del Estado, como es el Banco Agrícola. El banco tiene una situación donde tiene una granja que le prestó no tiene pollo, el hombre no tiene cómo pagarle al banco, y el banco, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Le va a quitar la granja Entonces, para eso estamos nosotros. ¿En qué va a consistir? Pues vamos este? a trabajar con los bancos, yo hablé ya con la mitad del Banco Agrícola, aquí anda, inclusive, el ejecutivo del Banco Agrícola, y vamos a revisar cada caso, y vamos a reestructurarle su préstamo, darle flexibilidad, revisar lo que haya que revisar. Hay productores pequeñitos, muy pequeñitos, que digo que tienen 3.000 pollos, 2.000 pollitos, vamos a buscar la forma, a ver cómo pueden reponer sus pollitos. ¿Verdad? Pero lo que vayamos a hacer tiene que ser con una condición. Tenemos que higienizar la granja primero, higienizarla bien limpia, poner los pollitos, pero hay que asumir el compromiso de a seguir el protocolo de vacunación que le recomienda la Dirección General de Ganadería. Tiene que seguirlo. Porque si usted pone a lo que agarre mi bón. Y a lo que yo creo, y que un vecino me dijo que no es necesario, entonces usted tiene este riesgo de que pueda infectar eso. Nosotros en diciembre precisamente lanzamos una campaña con el apoyo de la Asociación Dominicana de Agricultores de bioseguridad. Bioseguridad. Aquí hay unas normas de bioseguridad, que es un protocolo que se sigue a nivel mundial. Por ejemplo, no debería haber una granja a menos de 500 metros de otra granja. Todo el que está aquí, que es mocano, sabe. Que aquí la granja está en una al lado de la otra. Yo digo de chiste que si yo me subo en licey y arriba del techo de una granja, y, y, y saltando de granja en granja, llego a Salcedo. Yo lo he dicho relajando eso. Porque es que hay demasiado granja. ¿Y ahora qué hago yo? Pues la bioseguridad me dice que debe ser 500 metros. ¿Y qué hago yo? Ahora elimino 30 granjas de 30 familias que están ahí. que uno tiene que ser creativo en esto. ¿Cómo vamos a hacer la bioseguridad? Si la bioseguridad manda que debe hacer una granja cada 500 metros y aquí hay una granja cada 50 metros. Entonces, tenemos que ser creativos. Para aplicar la bioseguridad necesitamos crear conciencia, educación.